Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Bueno, lo prometido es deuda. Es un dicho que decimos en Argentina, no sé si lo dicen en alguna otra parte del mundo, pero en Argentina se usa mucho. Y como les dije, vamos a hacer un tiny Preguntas del Cot Me Study Tour. tiny Preguntas Tour. La cantidad de preguntas que hicieron, o sea, no es normal. Ay, ahora estoy a dos cámaras, miren, voy así, voy así, voy así. Mm, tengo los dos perfiles. <risa> vamos a arrancar con la primera. A ver... Arroba flower muzlera. El, el muzlera se la pelea mi mamá. What's your favorite hairstyle? Alba an And outfit so far. Tiene preguntas duro. Ah, creo que uno de nuestros preferidos es el, el outfit. Acá poneme la foto, que estoy dorado y negro. que Tengo como un, el culot ese y el top que es como dorado. Dorado y negro como con lantijuelas y con el peinado que más me gustó llevarlo. Ay, que somos tantos, tantos, tantos. Bueno, hay dos. Me gustó mucho. La trenza larga, la se ve como una trenza larga como hasta acá. Pero desde acá arriba, que la revoleaba así por todas partes. O me puse como un pelo con como, como mucho rulo para estrenar en Madrid y también lo usé en Berlín. Como con unas trenzas acá, bien, pero todo ruloso acá. Me, me gustó mucho ese peinado. Arroba 2017. Dice, ¿qué preferís? ¿Cantar o bailar tus canciones? Las dos. No puedo. no bueno, No puedo. Te juro que no puedo, porque... Yo les cuento, hay un momento en el show en donde estamos bailando como unos locos, todos bailando y cantando mis canciones. Y hay otro momento del show en donde es todo acústico y solamente las estoy cantando y en los dos momentos hay sensaciones tan diferentes y que las disfruto tanto porque son tan diferentes que no puedo elegir, no puedo, chicos. Decían ustedes, por mí. Arroba Eli Tini Preguntas tú. ¿estás emocionada por el espectáculo en Argentina? Te amo, reina. ¡Argentina! Me pone, estoy muy emocionada por llevar este show que hace tanto estamos haciendo acá en Europa a, a mi país. Imagínense lo que es para mí. Bueno, obviamente soy argentina y estoy recorriendo tantos lugares siendo argentina y, y, y es increíble ver cómo la gente francesa, alemana viene y te habla en español y cantan en español. Imagínense cuando lleve todo este espectáculo a la Argentina. Estoy, estoy muy, muy emocionada, así que los espero a todos el 30 y el 1 de junio a todos ustedes en el Teatro Gran Rex para disfrutar de este gran show del Got Me Study que falta muy poquitito. Estoy muy ansiosa. Andrea, Close to Martina. ¿Cuál es el regalo de una fan que más te ha emocionado? Tiene preguntas turo. Vuelve pronto a España. Ay. A ver, el, el, el regalo de la fan que me haya emocionado mucho. En realidad, todos. Todos me emocionan mucho. Vieron que siempre bueno hacemos los videos en donde leo las cartas y, y creo que a veces sí lo que más me emociona es como leer sus palabras y lo que me escriben, y porque es como que me abren ustedes su corazón y me cuentan todo lo que les pasa en sus vidas, qué les hace felices, como todo lo que fueron creciendo conmigo. La verdad es que, que eso me emociona mucho, leer sus cartas. De hecho, si quieren ver de este video que estoy hablando, que es donde abro todas las cartas de ustedes y las vamos viendo y todo, Miren, acá les dejo el link. Aprietan y lo pueden ir a ver directamente. Arroba DarkTini. ¿Do you prefer performing with the fans are standing and dancing with you? I mean, they always run to the stage at the end. Tini preguntas tour. Sí, me encanta. Me encanta porque es como sentirse ahí toda esa energía de la gente que está disfrutando, bailando y cantando. Como, es lindo también cuando están sentados, pero bueno, cuando están parados y cantando y bailando y los tiene esa parte tan cerca, es la mejor parte del show, claramente. Claramente. Arroba. Claules Martina Sería Amo profundamente cuando haces este tipo de videos Aunque no me leas Mira Mira Mira Te estoy leyendo Te mando un beso muy, pero muy, muy grande Y te quiero mucho Arroba The Europe Tour is coming to London How are you feeling about it? No quiero que termine, no quiero que termine. La pasamos tan bien, pasamos tan bien en esta gira. Disfruté cada show, disfruté cada público. Es decir, como no puedo creer lo que me está pasando, la oportunidad que estoy teniendo. No, la verdad es que no quiero que termine. Quiero vivirlo todos los días. Agradecerles a todos los que estuvieron ahí presentes, que nunca me voy a olvidar de esta primera gira de mi Cognitive Study Tour y que bueno, que ahora Latinoamérica prepareció porque voy para allá. No, no me voy tan rápido, no me voy tan fácil. Tranca palanca, tranca naranja. Me dijeron la tranca naranja porque el rey ya me estaba comiendo una naranja. Y en vez de tranca palanca, ahora dijeron tranca naranja. Sueñez Martina, what's your favorite song? My favorite song is Finders Keepers. Uy, temón. Finders Keepers. The smile of my face. You made me believe Mira, mira, mira. Paren. No, no, no, no, no. Tienen que venir. Alba, Alba. Alba. Alba, Esteban, vení para acá, porque se sabe la coreografía, una de las coreografías del... Vení, Alba. ¿Querés que llame a Pancho y lo hacen juntos? Sí. Lo pará. Lo llamo a Pancho para que venga con vos, así no te sentís sola. ¡Hola! Pancho, tenés que bailarnos. Con Alba. ¿A la cámara? Sí, a la cámara. Sí, sí, sí, hay chance. Sí, hay chance. Vení, Arita. Vení, vení. Porque una vez me preguntó, pero Te digo ahora que me preguntó. ¿Cómo, cómo, me, ¿Cómo me vas a hacer esto? Así que vamos a bailar. Y ahora vamos a... Play? Vamos a poner la música. ¿Se la saben? ¿Se la acuerdan, no? Pancho, ¿te la acuerdas? Yo me acuerdo hasta esto. No, ca, No, la... ¿K -K -K -K? Palma. acá, Palma. Palma. Acá. Palma, ¿Y después? Y después, ¿K -K -K? palma. Pero en la cabeza Ay, no, ya, no sé. De la cabeza acá, Y después a pechera, pechera, ca acá. ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! No es que Uh, abajo, arriba, libre, libre, libre, libre. Uh, uh. Mano. Palma. Palma, ah, ah. palma. Cabeza, cabeza. Cachele, sí, uh, sí, Cadera, cadera, sí, mano y can, can, can. can, can. can. ¿Cómo lo hemos hecho? bien 10. 10: 10: 10: 10. Chicos, tienen que aprenderlo. Chabón. <risa> Mira engañado, <un> <risa> ¿no? Mira corriendo, la Mamá siempre me reta cuando ve esto. ¿No ves que no queda más? Me dice. Bueno, mamá. Bueno, la verdad es que hicieron muchas, pero muchas preguntas sobre el Got Me Study Tour y son tantas que no quiero dejar de responderlas. Obviamente que quizás no puedo responder todas, todas, todas, todas, pero vamos a hacer un nuevo video en donde voy a seguir respondiendo más preguntas sobre el tour para seguir respondiéndoles a todos ustedes. Así que, bueno, no se pierdan el próximo video y no se olviden de suscribirse y los quiero con todo mi corazón. ¡Mua!